¡Pancho, Pancho! ¿Qué? ¡Por fin hemos escapado ¿También? del colegio, bro! Por Me robé un libro de la ¡Por fin, bro! Sí, sí, sí. ¿Tú también te, te robaste ¿es un libro de la, de la bibliotecaria, bro? Yo también lo tengo, pero la verdad es que no lo quiero leer. Y si mejor vamos a jugar videojuegos o algo, que no sirve para sí, nada. Sí, sí, sí, me parece súper bien porque yo no sé ni lo que dice acá. Dice 2 más 1 igual a 50, dice acá. Sí, sí, acá dice 33 más 15 igual a 0. No, no, no, no puedo leer esto. No, bro, yo, mejor. No puedo... Soy un sí, nudo. Un... ¿Eh, cuacho? ¿Esa, esa no es Katana la que está por allá? mira, mira. Pero tiene una cabeza gigante ¿Y Esa cabezona Vamos a preguntarle más a uno de... ¡Castala! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Habéis visto mi cabezota? ¿Cómo cómo, conseguiste esa cabezota? Esta es mi inteligencia mostrar en cabeza ¿Cómo la consigues? ¿Cómo la conseguiste? Yo quiero también aprender a conseguir una cabeza así Ah, pues este... Este bichito de acá me lo dijo Me dijo, ¡Ley Y vengo. Me, me dijo que podía llegar hasta nubes y se estudiaba mucho. Oh, me ¿A voy a ver, a hacer una ¿sabes? demostración? Yo quiero ver Dale. A ver, ¿Y a que ver? comprar. ¿Oye, ¿usted tiene el libro? Eh, ¿Claro? bueno, tenemos eso que nos robamos de la biblioteca y donde nos escapamos. Ah, bueno, eso sirve. Léalo. No? Que ahí va creciendo nuestra cabeza. A ver, a ver, hazme una demostración. Tengo un problema. No sé leer. ¿Cuál? Flor. Oh, a ver, wow. eh que enseñar a leer Esto... Cosmo, no sé, no sé leer, no sé leer, no sé leer Dale, dale, tú puedes A ver, ahí estamos Esto es un... ¡Eh! Sí, ¡Eh! ¿Eh, ¡Pero vas aprendiendo! A, a, a conseguir me creció o, a, un poquito! Conseguí dos, le, dos cerebros A ver Esto es un libro de... ¡Mira, ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy aprendiendo! ¡Bro! ¡Oh! ¡Me está creciendo la cabeza! Sí, ¡Me está creciendo! ¡Qué ¡Ay, guapo! ¡Que creciendo la cabeza! Ahora ya sé que uno más uno es igual a dos uh. oh. ¡Es un genio! ¡Es un genio! Yo también quiero ser un genio A ver, a ver no, si me no, en no, la cabeza A ver, dos más dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho Ay. Así, oh. ¡Ay! A ver. Oh, ¡Qué guapo! Ahora que lo pienso, lo que no crece en la cabeza Sino que crece el cerebro, ¿no? Y agranda oh. la cabeza es verdad qué, ah, si no, no cabe Entonces me imagino a Katana dentro de esa cabezota Tendrá tremendo cerebrote Uy, no. qué turbio ¡oh, la madre Bueno, yo quiero parmear Yo quiero, yo quiero llegar a las nubes. Yo quiero, yo quiero. Ay, ustedes que saben que aquí pueden vender su coeficiente ¿En serio? Vamos, se puede ¿Sí? vender mi... mi men... A ver uy, uh. La cabecita oh, que tiene ahora ah, A ver, vender. también, vender? ¿eh? Uh, ah, me dormí ¿eh? ¿Eh? ah, ¡Oh, otra vez pequeñita la cabecita, bro Me dormí un noob otra vez No puedo no creer Oye, pero, pero una cosa A ver, a ver, ¿qué pasó? Quiero ver cómo salta Cata, mira, y dice que salta más alto ¿no? ¡Hola! ¿Dónde Estoy se fue? Estoy en esta nube Se perdió, mírala ya ¿What? Si le hay mucho poder pues, ¿Eh? ¿En serio? Yo voy a leer, yo voy a leer A ver, salto, salto Bueno, aún no Hoy oh, me quedan muchos corrios por recorrer A ver Pero así, sí. así Así sirve la economía acá, ¿no? Ya casi va a tener una cabecita así como la de Katana Que es una cabeza de Funko Pop Mira oh, Ay, mira, casi. en esta tienda puedes comprar más libros sí, Esto te iba a decir en esta otra puedes comprar más capacidad para tu cabeza ¿Sí? Pues yo quiero más cabeza Quiero más cabeza Dame más cabeza potenciar a ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tanto me crece ahora? A ver, vamos a leer Mielo, Milo! Uh, uh, amigos, miren el libro que me encontré ¿Qué es ese? ¡Ay, Milo! ¡Bro! ¡Macho, ¿qué estás haciendo? Ah, me, ¡Me encontré ¿Sí? un libro! ¡Bro, tremendo me cabezona! Me cabeza, ¡Qué cabezona! ¡Yo quiero! ¡Ay, Dios mío, no me puedo equilibrar! ¡Ay, se siente muy mal tener una cabeza tan grande! ¡Ay, la voy a vender! Uy. Bro, uy. Uy. Uy. Creo que si te la si te ladeas para la derecha, te va todo el cuerpo para allá, ¿no? Te caes. Sí, si me no caigo. Caes ¿Eh? Bueno, bueno, uy, yo quiero, yo quiero un libro, a ver. Un libro, ¡Uy! Uh, uh, otro libro. Quiero este, es la, el azulito, el azulito me llama mucho la atención. A ver. A ver si ¿sí crece más rápido, cabezón. A ver, a ver, a ver si te crece más pues rápido. Está creciendo ahí un 5% más, pero mira, mira, ya estoy más cabezón. Sí, ¿sí? ¡Uy, sí, sí. No. ¿Pero vas a tener un salto? ¿Sí? Una rana cabezona. A uno no puedo saltar, aún no puedo saltar alto, pero mira, ahí voy. Ahí voy ¿Eh? lento pero seguro, lento pero seguro. A ver, ya tengo, Fácil, a ver no a tener... Mira, ya casi me parezco a este, mira, ya casi. Vamos, vamos, le caple le le caple. No oh, mi cabeza, tenía que tenerla, no! Amigos. Bro, te no. vas a consumir, vas a hacer un planeta entero, no, no ¿eh? No, yo prefiero caminar. ¿sí? Ay, ser ¿Sisto? tan inteligente, tiene sus consecuencias. Ay, ay, No te duele al caminar un poco. Pero es que ni los pies se le ven. O sea, es una cabeza. No sé an... sí, sí. Una cabeza andante. Sí, Nada más el cuerpo, qué miedo. Por poco ruedo, por poco ruedo. ¡Qué miedo, guacho. ¡Uh! ¡Banita me dieron dos mil monedas por mi cabeza! Así valgo Perfecto. yo. Tampoco. Tampoco valgo yo. ¿En serio? Oye, yo, ¿sabes cuándo tengo yo? ¿Cuánto? ¿Cuánto 200. tienes tú? ¡276 millones de dinero! Bro, ¿Y si me regalan un poco? ¿Si más es un préstamo, bro? <risa> uy, uy, <risa> eh, Uy, uy, uy, soy tan inteligente Que dicen por ahí que no hay que hacer préstamos para pero, pero, pero! ¡Somos carnales, bro! pero nos escapamos tan juntos! ¡No, panita como así! Mira, mira, yo te digo que saltes A ver si te puedes subir acá ¡Ah, no, si puedes! Todo el mundo puede subir acá Ah, no puedo. Eh, soy yo, ¡Quiero ¿Eh? saltar más alto Oh, sí, está saltando más alto Sí, sí, sí, sí ¿Oye, ¿Qué oh, Uy, qué guapada Salta como una rana Uy, casi llego a la nube Tu le llegar a la nube, no, eh, Caputo Sí, sí, ya casi, vamos a vender si más Si llegas a la primera nube, ya puedes Pero llegar no. a las demás Dale, dale, dale No, chicos, logré mi meta Logré mi meta, a ver si puedo llegar A la segunda nube, es que me empujo. Si no lo hubiera logrado Dale, que, tu... Sí se puede ¡Ah! que tu cabeza crezca un poco más Para que puedas o, o, o, hacer o no. dale, dale, dale. Ahí voy, ahí llegué A ver si llegó la siguiente ¡Ah! no. No. No. no, no llegó pero lo bueno es que cumplí Mi meta, mi propósito Ahora mi madre Estará orgullosa de mí No, sé Oye, que no, puedo. no. no panitas Yo creo que me voy a quedarme aquí Ustedes vayan formarte sin mí ¡Vayas a enfamarte! ¡Nosotros llegamos a Marte! ¡Chicos, voy cayendo! Y, chicos, creo que es mejor yo volver a mi colegio. Yo yo no pertenezco aquí. Yo me quedaré como un... Sin mente, sin cerebro, sin... Sin, sin nada de vida. Yo no. voy a a mi colegio. Así que, chicos, ¡sean felices! ¡Yo me retiro! No. Me espera, yo voy contigo, yo voy contigo al colegio, vámonos Vamos, vamos